por miembros de la policía en una compra aquí en San Francisco de Macorís. En cuanto a los prevenidos y los ocupados serán puestos a disposición de la justicia.